algunas preguntas como les he dicho antes tampoco las preguntas tienen que contestarse por parte de todos los intervinientes unas preguntas podéis intervenir y otras a lo mejor no hace falta o incluso podéis eh, no bueno no ahora yo la pregunta la podéis contestar todos pero la pregunta quizás la va a tener que contestar primero eh, eh, manuel lópez eh, porque eh, va a ir sobre el tema de educación eh, bueno, primero también quiero aclarar que, de alguna manera, hemos pretendido circunscribir el ámbito de debate al ámbito andaluz o eh, municipal, ¿no? es decir, a, a, al terreno donde nosotros nos movemos, no al ámbito, digamos, de lo que pueda hacerse a nivel del Congreso o no hacerse a nivel del Congreso u otro, u otro ámbito, ¿no? Para evitar el, echar balones fuera y derivarlo hacia otra... Eh, digamos, instancias superiores a las que nosotros, digamos, aquí pues, podemos decir lo que queramos, ¿no? Entonces, la educación es un factor fundamental para el, para el laicismo y fundamental es la escuela pública y la escuela, y la escuela laica. Eh, sin embargo, eh, ocurren, tanto en el ámbito andaluz una historia, y después pondré otro ejemplo, en el ámbito municipal, porque también en el ámbito municipal eh, aunque las competencias educativas sean escasas, pero también se puede intervenir de alguna manera, pues voy a poner eh, dos cuestiones. ¿Cómo es posible que eh, en el ámbito andaluz, en donde la Consejería de Educación eh, viene perteneciendo al Partido Socialista que viene gobernando durante muchos años, eh, cómo ha sido posible el que nos encontremos siempre con una gran dificultad a la hora de plantearle vulneraciones que se producen en el ámbito escolar. ¿Cómo es posible que no se hayan implantado los 45 minutos que posibilita la norma y se deje una coletilla, a pesar de que nos prometió el anterior consejero, nos prometió que efectivamente se iban a mantener los 45 minutos y así aparece formalmente pero luego hay un apartado al final del calendario que dice los centros podrán ampliar este horario con seis módulos de libre disposición de cada centro y entonces esto ha hecho pues, que haya muchos centros que mantienen por la propia presión del de propio profesorado catequista que hay en los centros y entonces pues bueno, pues muchos centros han mantenido el horario antiguo y no han cambiado al horario reducido que era una opción que sí se podía hacer desde la Junta de Andalucía el permitir que todavía existan actos religiosos en los centros o el permitir que existan crucifijos en los centros pues lógicamente eso es una competencia directa de la Junta de Andalucía que no ha acometido incluso a pesar de que desde Andalucía laica les hemos puesto hasta casi el texto concreto que podrían poner en una orden, de principio de curso, para evitar este tipo de actos y de simbología. Simplemente, incluso sin tener que decir que se van a quitar los símbolos religiosos. Porque aquí hay mucho miedo electoral. Y entonces, pues, bueno, para que incluso ni, ni, ni fuese necesario eso, simplemente decir en una orden es decir, los únicos símbolos y los únicos actos que se desarrollarán en el centro a lo largo del curso serán los propios del Estado y de la autonomía y tal Ya está. y ahí ya te quita toda la simbología religiosa y todos los actos de tipo, de tipo religioso sin embargo no es necesario y en el caso del ayuntamiento ¿cómo es posible que aparte de las cuestiones digamos, digo de educación por ejemplo ¿cómo se promueve ¿Cómo se promueve desde de un ayuntamiento gobernado por el PSOE, cómo se promueve, por ejemplo, el tema de los Belénes mediante un concurso escolar? No ya me refiero al Belén que hay puesto en Gran Capitán, eh, digo, en el centro municipal de Gran Capitán, o al Belén que hay puesto en el patio del ayuntamiento, sino que además de eso, el ayuntamiento este año ha sacado un concurso escolar de Belén para promocionar una, una cuestión que incluso, eh, y, y no me eh, vayan a decir algunos es que es una cuestión tradicional es una cuestión que no guarda relación entonces ¿para qué va un cura a bendecir el Belín? y el arzobispo bueno, quiero decir que va un personaje religioso Benízo, ¿no? decir, bueno, entonces la pregunta directamente digo para que empieces tú a contestarla y luego ya si alguno de ellos quiere añadir alguna postilla sobre todo por ejemplo, pues ¿qué se puede hacer con respecto a este tema el micro, no lo peguéis demasiado porque si retumba, retumba no retumba. Eh, bien, bueno, la primera pregunta creo que iba sobre el tema de la religión en el ámbito educativo. Eh, para poner en contexto, todo esto parte desde, bueno, primero tuvimos la Ley Orgánica de la Educación, la LOE, del 2006, aprobada por Zapatero. En esta ley, como todos sabemos, no se pudo sacar la religión del ámbito escolar, por algo muy sencillo, y es que tenemos un concordato con la Santa Sede, lo que nos obliga a, a, a, ese, a prestar la religión del ámbito educativo. Pero ¿qué es lo que se hizo? El, el, el único, o la única salida legal, con, con la ley la mano que pudo hacer en ese momento un gobierno socialista, fue que los centros escolares estaban obligados a presentar y a, y a dar la materia de religión en todos los centros públicos, sí, pero no obligaban a los alumnos a poder matricularse. Es decir, cuando tuvo la LOE, la gente por lo menos tenía esa libertad de querer decir si quiero estudiar religión en el ámbito escolar o no lo quiero estudiar. Cuando, todos sabemos que cuando llegó el eh, presidente, para, bueno, para quien sea su presidente, el señor Rajoy, la LOE quedó derogada dentro entró la 11 la once que es por donde va la pregunta del compañero Manuel, acabó con esta disposición, la disposición adicional segunda de la LOE, del de año 2006, y puso una horquilla en la que la religión no solamente sería obligatoria de ofertar en el ámbito educativo, sino que también le dio baremo en la nota final media a la escuela. Claro, eso puso eso, un auge de la gente que se matriculaba en religión católica, porque la Digo católica porque es la mayoritaria que hace en los centros, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, todos los que hemos estudiado educación, eh, digo, que hemos estudiado en los colegios, sabemos que apuntarse a religión católica está en un 9 o 10. Y claro, tenemos que ser conscientes de que esa gente lo que busca es tener, la gente joven, tener una nota media alta, luego para ser tuyo. Es un poco un chantaje, ¿no?, lo que se en ese momento. Pero bueno, dentro de la doncia había una disposición que establecía un abanico con el que se puede jugar la Junta de Andalucía que establecía que la religión se daba entre 45 minutos y 90 minutos. Que es por donde va la pregunta de, de, de Manuel. ¿Qué pasó en este momento en Andalucía? Bueno, pues el consejero de ese momento, que ahora no recuerdo el nombre, lo que hizo es que esa competencia la derivó a los centros escolares. Entonces cada centro escolar podía elegir si daba esos 45 minutos semanales de religión o llegaba a los 90 minutos, que es con, con la libre disposición de asignatura, como ha dicho Manuel. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos centros, por presión escolar, por presión de los padres, también dependiendo del centro, de esos centros se daban 90 minutos. ¿Qué, qué iba a pasar adelante? Bueno, ¿o qué hubiera pasado si la leación no hubiese sido en otro momento? La actual consejera, hasta dentro de unos días, Sonia Gaya, se había comprometido a que esa competencia que había delegado en los centros que había supuesto un problema enorme. ¿Por qué? Porque a lo mejor los maestros y el propio director, directora del centro y maestras, no querían impartir esos 90 minutos de religión, pero claro, ¿quién es el que da cara a cara todos los días con los padres? El director, la maestra y el maestro de ese centro. Entonces, por evitar ese problema, daba los 90 minutos. Para mí, un error da esa competencia de la consejería a los centros escolares. ¿Qué es lo que se pretendía hacer ahora con este nuevo gobierno y con la consejera Sonia Gaya? Que esa competencia la tuviera Junta Andalucía e imponer en todos los centros que se dieran los 45 minutos. Obviamente no podemos sacar la religión, eso lo que todos quisiéramos, pero es que la ley nos la marca así, menos que eso no se puede dar. Y la oferta tiene que ser. Entonces, creo que en esa pregunta más o menos. Paco. Sí. Vamos a ver. Yo pediré para, para darle agilidad al debate, sí. pues que seamos brevedad. Con, con sí, sí, me vais pidiendo y. Uh -huh. Yo creo que lo que podía haber hecho un gobierno socialista no es excusarse en que hay que cumplir la ley, es haber derogado Concordato con el Vaticano y no hubiésemos evitado el que la nueva 11 tuviese que obligar a que la religión estuviese en las escuelas. Y por tanto, ese es uno de los problemas de raíz. Y luego, claro, tampoco es satisfactorio. Es decir, la Junta de Andalucía lo que hace es trasladarle la papeleta a los centros educativos, en vez de adoptar una posición más valiente y audaz. A la hora de decir, mire usted, la religión fuera de la escuela. Esta es la posición que hay que tener. No solo en el ámbito educativo, o sea, de la religión, sino también en el ámbito de ir acabando con los conciertos escolares, ir facilitando la educación pública y laica, que es la responsabilidad del Estado, etcétera, etcétera. Claro, lo que pasa, a eso yo hablaba con el modelo líquido, ¿no? O la sociedad líquida, el no hablar claro y el no ser claro en muchísimas historias. Y, y de ahí. Nos viene a que todos son parches, todos son justificaciones, todos son excusas, pero al final quien tiene los privilegios los sigue manteniendo y se sigue adoctrinando a nuestros niños y a nuestras niñas en la escuela. Y ese es el problema de fondo. También ocurre con respecto al ayuntamiento. Por cierto, este año no es el concurso de menes, LL. eso lleva 15 años por lo menos. Es decir, todos los años. La modalidad escolar lleva todos los años. Lo digo porque yo todos los años recibo una invitación para ser jurado de ese concurso y siempre rechazo el ser jurado de ese concurso porque entiendo que debe haber separación entre iglesia y estado. Por cierto, el único grupo municipal que lo rechaza. ¿Vale? Pero luego hablamos de leicín útil. Pero metemos en nuestra vista la mayor defensora del 2 de enero. El día de la tumba. Es que incoherencia mmm, vale. y, y tenemos todas. Y todo. Yo reconozco las de izquierda a mí. Pero vamos a empezar a ir reconociendo dónde nos equivocamos para por lo menos ser conscientes de qué tenemos que corregir. mira sí quería, sí quería, antes de eso, hacer una pequeña justicia a Manuel, en el sentido de que la LOE, precisamente, lo que hizo con gobierno del PSOE, fue precisamente darle titularidad oficial laboral a todos los profesores de eh, religión que hasta ese momento no tenían categoría laboral y sí que lo hizo el PSOE, es decir que fue un, digamos un retroceso con respecto a la situación anterior. Simplemente era. Pilar Bueno, pues creo que voy a utilizar este pequeño turno de palabra para explicar un poco por qué antes hacía referencia a la solidaridad y a la necesidad de generación de comunidades. Si continuamos avanzando en el debate vemos como fuerzas políticas que en principio estamos de acuerdo y que tenemos un interés común, terminamos confrontando y buscando las diferencias en lugar de los puntos en común y esos intereses comunes. Todos estamos de acuerdo en que acabar con, el, con los acuerdos con la Iglesia con eh, la disminución progresiva como poco de la educación concertada, la mayor inversión en la educación pública, el revertir las inmatriculaciones, la recuperación de nuestro patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ciñéndonos a educación, es verdad que sacar la asignatura de religión de la, de la, educa de la educación obligatoria, cuando menos, es algo importante, pero para EPO hay una cosa que es fundamental y es la educación emocional. Es la educación, a los niños se les enseña historia, se les enseña, bueno, historia de aquella manera, pero se les enseña matemáticas, se les enseña lengua, ortografía, pero somos seres humanos y no sabemos quiénes somos. No sabemos qué sentimos, qué siente el de enfrente, cómo escucho, cómo dialogo, cómo me comunico, esa asignatura... Tiene que ser fundamental para generar conciencia real, para que cada individuo pueda elegir sus valores. No queremos una asignatura de valores. Los valores los escoge uno. Queremos asignaturas que nos enseñen a ser personas y a ser comunidad. Eso relativo a la educación. Creo que desde infantil hasta el último de los ciclos de formación de formadores, pasando por la educación en las carreras fundamentales, que trabajan con los críos, desde la pedagogía, el magisterio, educación social, trabajo social, etcétera, etcétera. A nivel municipal, el campo de acción es brutal. Las cortapisas también, una ley de haciendas locales, una ley de patrimonio, una ley de, de mecenazgo, tenemos un, un entramado de legislatura superior que no, nos, nos pone cortapisas todo el tiempo, pero el campo de acción a nivel local es brutal. Creo que para generar comunidades lo primero que tenemos que hacer desde los ayuntamientos es generar espacios para la participación ciudadana y hábitos para la participación ciudadana, para que la gente aprenda a vivir desde lo común, defendiendo lo público, no como si fuera de, na de nadie, sino como algo de todos. Creo que esa es debería ser la labor fundamental y la unión de las luchas esta no es una lucha de las personas que estamos en esta sala esta debería ser una lucha global a nivel planetario todos estamos luchando por lo mismo creo que debemos de encontrar los puntos en común más que las diferencias a pesar de que una y otra vez en los debates vuelven a salir los puntos José. de discrepancia perdón yo, yo voy a ser muy muy muy breve eh, porque tengo poco que aportar. ¿no? Yo creo que principalmente el problema, el problema raíz, el problema de base es la derogación de concordar de que lo, lo conozco la Santa Sede y eso te deja de constreñir todo lo demás. En lo que sí estoy de acuerdo es que eh, principalmente eso no puede acabar siendo... Eh, únicamente una, eh, una propuesta que hace una vanguardia política que hace únicamente un gobierno si no está respaldado por una, por una construcción popular por detrás. Debe de ser el pueblo, la gente quien, quien quiera eliminar esos, esos preceptos al final, esa, esa, esas cuestiones que, que están en la educación yo creo que para convencer a la gente que al final es la que de verdad tiene que pedir esos cambios más allá de que algunos pues, podamos Vislumbrar, ver por dónde, dónde hay que caminar, sería más la construcción de una especie, me mucho que la construcción como de un programa de transición en que al final tú a la gente le, le explicas que, que para eliminar eso, para quitar la constricción que, que no te permite luego bajar eh, a lo real las cosas, pues tienes que enseñarles que hay. Eh, una base económica que es de donde se sustenta todo esto y que acabaría con la derogación de, de esos acuerdos es decir, que tenemos que, que atacar para sintetizar, tenemos que atacar a la raíz a la raíz del problema, cuando a la raíz del problema es económico, cuando tú les extraes eso económico y no hay nadie en todo el arco ideológico que no entienda que eh, eliminando esos privilegios vamos a tener mejor eh, educación tú ahí de facto has quitado el problema, entonces eh, y con esto termino si, si eliminamos eso, pues te deja las manos libres para poder hacer una construcción diferente. Esto lo hizo Finlandia, que no tiene eh, en, un cariz ni un matiz muy de izquierda y solo eh, tiene educación pública y puede llevarlo a cabo sin ningún tipo y teniendo iglesia y una institución fuerte y puede hacerlo totalmente sin ningún tipo de construcción. Sí quería eh, comentarte que en eh, el tema de los acuerdos, que efectivamente parece que hay un acuerdo unánime por parte de la mesa en que la derogación de esos acuerdos, diré que en el mes de febrero de este año se firmaron por parte de los partidos nacionales, bueno, en el caso de de vamos, pues un partido de aquí de específico de Granada, pero en el resto de partidos se firmó en el Congreso un acuerdo para efectivamente llevar a cabo la derogación de los acuerdos con el Vaticano y de esta manera poder posibilitar cambios en el tema educativo y en otros temas. Pero ¿qué ha pasado? Que eso fue en el mes de febrero. Después uh, pasamos a la situación en que un, uno de los firmantes se sitúa en el poder mantiene una reunión con el Vaticano y no parece que en la agenda de esa reunión con el Vaticano esté precisamente ni en esa reunión ni en la agenda política, digamos, ahora está la derogación de esos, de esos acuerdos. Bueno, en principio que haya contradicciones con todos los que estamos en la mesa me parece lo más lógico y oportuno que haya porque yo no venía hasta aquí uniformado porque esto de la transversalidad cuando se cree será porque cuando miro a aquel me veo yo en él y por ahora todavía no lo hemos conseguido y por eso estamos aquí pero aquí estamos en el debate con las contradicciones tanto como en la filosofía y en la ciencia sin contradicción y observación no hay avance y a partir de... De ese principio, lo que tenemos que ver, que lo que tenemos, que aunque muchos están encargados de que no hay lucha de clases, es cada vez más nítida y la prueba está que la internacional fascista se ha generado de muy bien lujo y tiene las cosas clarísimas frente a lo que tenga la... Y ante eso se debe de tener una contestación. Y primero empieza en la cultura y en la educación. Porque hablamos, en el 2008, en cultura, se gastaba el 0,6% del presupuesto de, de, los, de los presupuestos estatales. Y en educación no llegaba al 6%, porque son los pilares básicos para que una sociedad piense por sí misma, se libere y, y pueda decir lo que quiere en condiciones. Mientras tanto la transversalidad, ¿para qué? Pa porque la cuestión se pone esto y otro, ¿por qué? Porque hay que poner ejemplos, porque aquí se ha economizado tanto y se ha liberalizado tanto la política, eh, es que 3.500 hermanos de una sociedad que piden la media, mediación si significan cuatro sillas, que por ejemplo a mí me va a costar el puesto también porque habremos deseado candidaturas, en día a la Asamblea de Andida por esto de oponerme a la alcaldesa Perpetua de Vida. Ante eso, ¿qué? ¿Qué contradicciones? Los del tesoro, es que me fueron porque una de ellas es una hermana de la cofradía. Es decir, empezando por ahí, aquí todo lo que da dinero se cayó. En Córdoba le ha 30 euros y la mezquita de ellos. Y empezamos y sumamos. La, la, la educación Concertada que nadie dice, me da voto y mientras de voto, ¿cómo le ha un crucifijo si al final me quitan la mayoría? Por eso se han esquinterizado la política de tal manera que además han hecho lo que quería eso que la lucha de clases no existe y pues estamos en plena lucha de clases. Manuel, Cecilio. Bueno, pues esto pues es una es ¿no? Una, y yo creo que. Que como es tan difícil, tan dura, creo que el sistema y esta gente que es muy difícil, ¿no? Que se resiste a cambiar, donde nos quieren, precisamente hablando de belenes y de cabalgatos de la llamada. Yo creo que es justamente ahí donde nos quieren. Yo no le quiero restar importancia a la simbología que tenga que se hagan belenes o que haga cabalgatos de, de la llamada, perdón, porque además es evidente que son símbolos religiosos. O sea, nadie puede negar esto. Esto es como quien niega que el toro pues, sufre la corrida. No, esto es así. Um, el tema de, de plantear cuáles son las batallas que tenemos que luchar o cómo lucharlas. Es justamente para, para no caer donde quieren que caigamos, que es hablando entretenidos con, con ese tema y no entretenido en que con los 300.000 euros que se ahorra la Iglesia Católica en el momento de nada con y en nada se pueden hacer muchas cosas como bajar el IBI a los que, que tienen propiedad y a los que se parecen muchas, muchas partidas sociales con esos 300.000 euros. A lo mejor ahí no tenemos que hablar. A lo mejor podemos proponer alguna propuesta oral. La casilla de la declaración de la renta. Yo sé que esto no es algo local, pero ¿y si planteamos, por ejemplo, que en vez de un 07 a la Iglesia Católica se va a dar un 07 pero de más, es decir tú pagas tu impuesto y a quien quiera aportar a la Iglesia Católica se le van a cobrar más impuestos sin retraer nada de lo que va al tesoro público vamos a plantearlo así, vamos a poner la gente la distintiva de, oiga, ¿usted realmente quiere pagar esto? ¿o es que lo tiene que pagar por un modelo cultural impuesto y no hay manera de...? Ir? ese debate lo hemos planteado de verdad, ¿podemos cambiarlo así? creo que estas son las ideas que tenemos que, que, tenemos que trasladar para... para que no le he recaudador a la iglesia sí, sí, sí, sí. pero vamos bueno, a ver que seriedad en las cosas efectivamente lo que quería provocar era usted que está que para que sean sea diferentes eh, lo, lo que tenemos que conseguir es que no es que la gente no es que vaya a venir en los colegios lo que tenemos que conseguir es que la gente no quiera poner venir en los colegios o que no quiera transmitir una serie de problemas religiosos a impuestos de la sociedad eso es lo que tenemos que conseguir y eso es difícil hay que hacerlo con audacia ¿Una cosa muy corta. Sí, me importa. No, pero él tenía también una ah, cosa claro. No vale. sé lo que tú digas. <ríe> que no... No, pero, pero una... Estoy diciendo, ¿eh? Simplemente, sí, lo que, lo vale. que ha hecho Paco, es ¿eh? de decir, es intervenido sí, para, para aclarar una cosa, ya está. Eh, sí, quería hacer una aportación muy breve a lo que han dicho los dos compañeros de Izquierdo y de Podemos. Bueno, una de ellas es que es decir que hay que cumplir con lo que marca la luz, lo que marca eh, el trabajo que tenemos con, el, con la Santa Sede, no lo, no lo calificaría de excusa, sino de cumplir la legalidad Nos guste o no le guste, tenemos que, que, que cumplirla. Esa es la otra la que quiero entrar. Obviamente, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en el que la única solución a esto es derrogar el acuerdo con la Santa Sede. Es muy fácil decirlo, pero muy difícil cumplirlo. Por ejemplo, Manuel ha dicho que la Comisión de Educación que se llevó a cabo en febrero, por 18 votos en contra de 17, porque se tuvo y se abstuvo el PLK, salió adelante una proposición no de ley para derogar el acuerdo con la Santa Sede. Lo que ocurre aquí que el que nosotros denunciemos pues, unilateralmente el acuerdo con la Santa Sede no acaba con él. ¿Por qué? Porque la disposición que establece el acuerdo de la Santa Sede la denuncia debe ser por ambos bandos. Entonces, debemos entender que los intereses que mueven a la Iglesia le van a llevar a no denunciar este acuerdo. ¿Qué es lo que debemos buscar con la denuncia? Volver a una negociación como se llevó a cabo en 1953, para o negociar un nuevo acuerdo con la Santa Sede o directamente no tener ningún acuerdo con la Santa Sede, que será lo que todos los que estamos aquí tenemos. Yo tendría que responder a esa pregunta. Pues yo creo que todas las intervenciones están yendo un poco en una dirección. Yo no sé si recordáis las palabras de Nicolás mulos cuando el, el ministro de Transición Ecológica y Solidaridad de Macron, cuando dimite, él lo achaca a dos razones fundamentales. Una es que eh, no estaba dispuesto a, a maquillar de verde la política porque no se estaba hablando de la raíz del problema, que es que mientras que está creciendo la economía, no acabaremos con las emisiones de efectos de gases invernaderos. Y la otra razón fundamental es porque el consumismo masivo y destructivo lo hemos comprado todos como la respuesta a la felicidad. Todos. No, las, no el 1%, no las élites económicas. Todos mantenemos el sistema. No se puede acabar con el acuerdo con, el, el, con la Santa Sede porque hay personas de a pie que no tienen poder ninguno, pero que son muchísimos que no saben lo que hay detrás de ese acuerdo. No lo saben. Se agarran a los símbolos, a, la, a los discursos, a los títulos, pero no hay una educación real. Que la gente. Es solamente la, la, la movilización social lo que permitirá que las instituciones avancen. No es otra cosa. Por eso es tan sí. importante la creación de redes sociales. Sí. Y, y, y, sí. perdón, una cosa, una cosa que es muy importante, tres veces se han olvidado ya, esta no se ha El mayor, el mayor eh, eh, inconveniente o dificultad que tenemos es que ahora mismo tenemos políticas que están destruyendo literalmente los servicios públicos, especialmente las políticas sociales. eso es, la mayor dificultad que tenemos los bancos de alimentos que hablaba antes pero que la mayor parte de 95 por decirlo suavemente por ciento de la atención social está depositada en fundaciones entidades sociales empresas y el noventa y tantos por ciento de esas externalizaciones son entidades religiosas eso divide a la población coloca a la gente frase y la cabo Coloca a la gente en una doble distancia desde el que ofrece la ayuda en un estatus de superioridad y desempodera al que la recibe. Jamás podremos generar comunidades desde ahí. Jamás. Sí. El segundo bloque que quería abrir es precisamente el tema económico y quería abrirlo como he hecho con el anterior, me dirigió a uno de los miembros de la mesa, voy a abrir el segundo bloque que es sobre tema económico y voy a dirigirme precisamente a José para comentarle en su programa electoral dice textualmente eh, regular las ayudas a las distintas confesiones religiosas como un apartado dentro del, del programa y yo la pregunta es si esta regulación de lo que trata es de extender las ayudas que ahora mismo tiene la Iglesia Católica Que son bastantes, ahora voy a poner unos ejemplos Al resto de las confesiones religiosas o aclare ese tema Y con ello, digamos, dar pie a esta historia Y para eso voy a centrarme en tres aspectos concretos Digo, de la aportación económica que se hace a la Iglesia uno de ellos era precisamente lo que ha dicho Pilar, es decir, los datos sobre el tema de cómo la administración, las administraciones públicas están cediendo a órganos confesionales la atención y la asistencia social. Y cómo el ciudadano tiene que ir ahora a pedir limosna, sea carita, el Banco de Alimentos, o sea quien sea, y no a exigir el derecho de una atención pública que fue lo que queríamos que habíamos conquistado, que pensábamos haberlo conquistado y ahora estamos retrocediendo a ese tema. Y, y como eh, quiero hacer aportaciones, pues en concreto en Granada, 236.000 236 euros a la hermandad Refugio y Caridad. 40.000 euros, por una parte, para atender un comedor de unas monjitas en el polígono. 30.000 euros para unas hijas de la caridad también. Eh, eso, estoy hablando del Ayuntamiento de Granada. Estoy hablando del Ayuntamiento de Granada. Otra vía de la financiación es el problema de las aportaciones que se hacen, por ejemplo, a las cofradías. ...he puesto aquí unos datos... ...75.000 euros... ...Granada... ...166.000... ...y lo he traído... ...para que no haya... ...nadie me pueda decir... Eh, ...es que esto es el PSOE... Sí, ...el PSOE le da 75.000 euros... ...a las cofradías en Granada... ...se las daba antes también el PP... ...166.000 euros... ...le da ahora mismo el Ayuntamiento de Cádiz... ...gobernado por Podemos. ...200... ...bueno, por un grupo en el que... Eh, ...228.000 euros le da el Ayuntamiento de Córdoba a las cofradías y está cogobernado por PSOE Izquierda Unida. 230.000 euros le da el Ayuntamiento de Málaga, que es del PSOE, a las cofradías. Y el último punto de este bloque, que es el tema de las exenciones fiscales. Las exenciones fiscales en el Ayuntamiento de Granada suponen la friolera de 2.200.000 euros que deja de pagar la Iglesia Católica incluso por inmuebles que están utilizándose como hoteles, como aparcamientos, como locales comerciales de, de todo. Bueno, aparte de bloques de pisos, etc. Bien. Y una cuestión que estamos intentando, que es el tema del ICIO. Las exenciones derivadas del pago del de impuesto sobre obra y construcción. Sobre el que el ayuntamiento, mientras que el PP cuando gobernaba, nos dio los datos del IBI, no da. el PSOE no nos da los datos del ICIA, Se lo hemos pedido por y por pasiva. Tengo ya pedido una reunión hasta bueno, con Valdomero un ciento de veces. Y con el alcalde, ya será le ha pedido también un par de veces. Bueno, y mi pregunta también es, porque tiene que ser también constructiva, es decir, también quiero ser constructiva. ¿Los grupos que estáis aquí representados, estaríais dispuestos a asumir una proposición? En, porque hay que educar a la gente, y una forma de educar y de concienciar a la gente es previamente que la gente conozca esta historia cuando hicimos el estudio del de IBI tuvimos una reunión los partidos políticos con el equipo de gobierno que ya había pasado al PSOE y se comprometió Baldomero, y aquí están personas que estuvieron en aquella reunión eh, Marta no está, pero bueno estuvo en aquella reunión ella y se comprometió a que efectivamente se iba a hacer una depuración de todos los problemas y fallos que había se iba, y por tanto, limitarse estrictamente a la legalidad más estricta y severa. Eso por un lado, porque denuncia. Segundo, se iban a dar datos bien estructurados, ¿sí? porque claro, nosotros teníamos que ir, como aquel que dice, puerta por puerta, a ver de quién era el inmueble, y teníamos 80 inmuebles que no hubo manera de conocer quién era el propietario de ese inmueble, para ver por qué tenía esa exención. Bueno, pues, se de, también, eh, se comprometió a que se iba a hacer un listado público y oficial de esos inmuebles que estaban exentos. Agrupados, no hace falta que allí dijera pues este es de tal, pero bueno, agrupados por categoría y tal. Y por último, el hacer una moción para que el ayuntamiento elevara, puesto que esto efectivamente es una cuestión que son competencias de leyes estatales, pues una moción para que a los partidos estatales y al Congreso se le combinara para que efectivamente se resolviera el problema de las leyes que avalan las exenciones de impuestos a la Iglesia. Léase la ley de Haciendas Locales, léase los acuerdos con la Iglesia Católica y con las otras confesiones religiosas, no lo olvidemos, la ley de mecenato, la ley de Libertad Religiosa, que son las cuatro leyes que posibilitan esta, esta historia. Y como he empezado comentando todo a ti, pues empieza tú. Tu... Yo ya no voy a hacer más preguntas, a partir de que sí me gustaría que contestaseis así muy telegráficamente para posibilitar que ahora la gente pueda hablar. Pueda... Tengo aquí otras muchas, pero o sea, se quedarán en el carro. para otro día. Voy, voy a ser telegráfico, no, lo siguiente. Además, muy contundente y, y claro. Dice la, dice la propuesta, literalmente. Elaborar una normativa de laicidad que implique, la, que implique la conducta pública de los responsables al frente de la Administración y regule la ayuda a las distintas confesiones religiosas, así como el seguimiento a su gestión del patrimonio. Inmatriculaciones, recuperando cuando sea posible legalmente el patrimonio histórico y artístico y público para el disfrute común. Se promoverá la reforma y la derogación de aquellas normas que no pongan en cuestión el carácter no confesional del Estado. Así que... No habla, esta, esta propuesta en ningún, en ningún caso habla de regular como ampliar, sino a fiscalizar las actuales y a través de una normativa de regularla regularla eh, todo en cuanto ponga en cuestión el carácter no confesional del Estado. sea, claro, medianamente claro, pero pero claro, es decir, hay que fiscalizarlo, evidentemente. No entendiendo esta propuesta como ampliar, en ningún caso, de alguna manera hay que, a través de esta propuesta, eh, de una regulación, incluso llegando a la eh, derogación. Eh, hacer un seguimiento de todo ese patrimonio, de todo lo que has puesto aquí, Manolo para no repetirme y dejar paso al debate, así que, bueno yo creo que está muy clara y por puntualizar, poner hacer responsable frente a aquellos que estén frente a la administración pública, yo creo que clarísimo derogación, regulación, seguimiento dónde está, dónde se da ese dinero a qué lo está utilizando y poner los puntos sobre la i. más claro, creo que no se puede ser existen de izquierda ni las conocida. la nuestra es que no haya ningún tipo de financiación ni casilla en el IRPF ni a la iglesia ni a los fines sociales que dependen de la iglesia porque muchas veces quien por buena voluntad pone la casilla de los fines sociales lo que no sabe es que de forma indirecta está financiando a un montón de organizaciones asistencialistas y de calidad que pertenecen a la propia iglesia CACO y que el Estado tiene que asumir su responsabilidad en la lucha contra la pobreza y asumiendo contra las políticas sociales, es un pilar fundamental del Estado y que no puede delegar en manos de entidades privadas, sean religiosas o no lo sea Eso es una responsabilidad pública que tiene que asumir el propio Estado y eso es lo que nosotros defendemos. Respecto al ayuntamiento de Granada y cómo se incumple esto, el ayuntamiento tiene un plan de subvenciones que ronda los 4 millones de euros al año. Entonces, de esos 4 millones de euros al año existe una cosa que se llama lo que es la subvención directa, o de concesión directa, ni siquiera pasa por procedimiento de concurso público, que puede ser entendido a la hora de atender situaciones de emergencia, porque si tuviese que atender una situación de emergencia mediante un concurso público, tardaría mucho tiempo y no podrías atenderlo, pero que al final la excepción se convierte en norma exactamente. Ay, perdón, lo siento, la, la excepción, Al final la excepción se acaba convirtiendo en norma. Pero si al final... Lo siento. Me sujeto a la asilla, perdón. Pero lo que decía, por ver, la, la, la entidad se convierte en norma y, y al final pues son entidades religiosas quienes acaban teniendo casi dos terceras partes o entidades que responde. Caridad, lo que ha ido diciendo señalando, que responde a eso. Pues obviamente eh, la única forma de acabar con esto es que el ayuntamiento potencie y refuerce sus propios servicios sociales, deje de privatizar las políticas sociales, que es lo que se está provocando con esta situación, y dejarla en manos de la Iglesia. 2.200.000 euros con respecto a Libia. Pero no solo hay licencias licitación y clubalías, que son las otras impuestos o vías de financiación. Pero es que incluso por cobrar es que el ayuntamiento no cobra ni los dados a esos aparcamientos que son de la iglesia. Es que simplemente ser un bien de propiedad de la iglesia es que el ayuntamiento no tramita ningún tipo de expediente ni de tasa. Y en el 2016, nuestro grupo municipal fue decisivo porque faltaron más concejales del PP, y fue decisivo para la aprobación de las ordenanzas fiscales, en el cual el único compromiso que le pedimos al equipo de gobierno para aprobar las ordenanzas fiscales en aquel año fue que eh, tenía que hacer el plan de inspección, porque de estos 2.200.000 euros, hay 800.000 euros al año que podía recaudar el Ayuntamiento de Granada, porque eran bienes que no estaban estrictamente, y además ahora hay una sentencia del Constitucional que da más poder a los ayuntamientos para eso para revisar las vías de inspección y no eran vías estrictamente de lo que era definido de culto ¿eh? y por tanto era de actividad lucrativa y podía cobrarse y no ha hecho absolutamente nada. Dos años después el equipo de gobierno no ha movido ni un dedo. Respecto a la moción que tú nos señalas, pues cuando quieras que sabes perfectamente que nuestro grupo municipal eh, estaba dispuesta a presentarla y fue de la Daleca que nos dijo que no la presentásemos todavía y que esperásemos porque había solicitado un, como es lógico, ojo, que no estoy diciendo que no habían solicitado una cita con el alcalde y con Baldomero, el concejal de Hacienda eh, para ver si le metían mano todas las cosas que sin ningún problema presentamos y registramos esa iniciativa y y esperemos que la mayor parte de los grupos municipales lo apoyen. Referido a las políticas sociales, no creo que haga falta mayor gasto social ni mayor inversión en políticas sociales, si el resto de políticas cumplieran con sus competencias. Si vivienda respondiera a las necesidades de vivienda, si empleo respondiera a las necesidades de empleo, los servicios sociales, las políticas sociales no se verían sobrecargadas, saturadas, bloqueadas, colapsadas con todo el dinero que tú le eches. Puedes echarle todo el que quieras porque estás intentando cubrir con una herramienta que no es válida pues las deficiencias, los déficits de, otra, de otras áreas. Entonces, eso respecto a las políticas sociales. Personas sin hogar, las atiende Cáritas y Ocre, dos entidades religiosas, 660.000 euros que vienen de hecho, de la Junta de Andalucía del Ayuntamiento y del Ayuntamiento a Cáritas desde hace 20, 30 años puede hacer perfectamente. Ni una sola plaza más para personas sin hogar, ni una sola plaza más, ni anteriormente con el Partido Popular, ni ahora. La ola de frío, proyecto hombre, ¿con qué? Con sillas de plástico las mujeres que se quedan sin hogar ocren entidad religiosa el plan de inclusión social el plan de inclusión social que han vendido que en realidad estamos hablando de la contratación de trabajadores sociales ¿eh? 34 trabajadores sociales que falta hacen porque llevan sin, sin, sin dotar suficientemente los servicios sociales de personal pues ni se sabe los años, desde antes de la crisis van a acabar con los cortes de luz van a acercar los taxis al distrito norte que es como yo le digo, pero ¿qué perfil de trabajador social me va a contratar? ¿El negociador? Que se tiene que sentar con Endesa con los traficantes de drogas. buscan un perfil de trabajador social, bueno, porque vamos. Bueno, pues ese plan van a venir a Ramada 16 millones. 3 millones de euros de toda esa cantidad, porque todo lo demás va a pagar a ese personal, es para las entidades sociales que ya venían recibiendo las subvenciones íntegramente, además encorsetado de arriba a abajo, porque claro, el plan lo tienen que hacer las mismas asociaciones que ya están participando en los, en los distritos. Por lo tanto, son a las mismas entidades a las que vienen que vienen siendo subvencionadas, las que ahora se les va a financiar con los dos tres millones. Eso, hablando de políticas sociales, aquí podemos tirarnos tres horas más. Pero respecto a la moción. Yo llevo tres años en el ayuntamiento. Se han aprobado mociones de todos los. Países? De todos los ¿vale? no, no si, si eso fuera y sirviera de verdad para algo, no tendríamos pobreza, no habría problema de violencia de género, habríamos acabado con el cambio climático, habríamos, yo qué sé. Está claro ¿Hacemos bien. una moción? ¿Hacemos una moción? Sí, pero vamos a pedir cosas concretas. ¿De qué adolece, sobre todo, sobre todo el ayuntamiento? De transparencia. De transparencia. Es imposible, es que no te la dan a ti ni me la dan a mí. Pásale al compañero. ¿vale? <risa> Bueno, mi intervención esta vez es corta, no por nada, sino porque uno de los puntos que el ayuntamiento... No, no, <risa> no sino porque uno de los puntos que es el tema del ayuntamiento de este bloque, eh, obviamente, teniendo personas que son concejales en el ayuntamiento, pues, bueno, sus respuestas seguramente son mucho más válidas que la mía, porque yo tengo un mayor desconocimiento en ese tema, ¿no? Voy a empezar por lo último, ¿no? referente a la moción. Pues obviamente, yo, no, como persona de juventud, no represento a la totalidad de mi partido, pero tampoco me quiero eh, mencionar sobre, sobre esa parte. Hablando del tema económico, la primera parte de, de este bloque, eh, yo he empezado mi introducción hablando de, de que uno de los objetivos del Partido Socialista es llegar a, que la, otro, a la autofinanciación de los, de, de los centros religiosos. ¿no? Es un proceso largo, obviamente, porque no podemos pasar de un día a otro que de darle dinero a no, ya quisiéramos nosotros. Pero esa es una de, las, de los objetivos claros que tiene el Partido Socialista eh, en esta rama. Y, y por, por terminar este bloque, y, y me va a disculpar que me salga de, de este bloque, porque antes se me ha olvidado contestar una pregunta, una, eh, una puntuación que, que, que me ha hecho la Lolo. Eh, Es verdad que el señor Rodríguez Zapatero eh, le dio carácter laboral a los profesores de religión cuando estuvo durante su mandato pero esta, eh, este carácter laboral no partió de iniciativa propia del Partido Socialista sino que había un gran número de sentencias que estaban a dar ese carácter de laboral a, a, a los profesores de religión y de ellos por ejemplo están recogido en dos leyes, una de ellas orgánica es decir, es verdad que se dio durante el año de Zapatero pero había una instancia de orden jurídico entonces, obviamente, como no es comprensible, no nos podemos saltar lo que viene en un juzgado. Y perdona por ser el bloque, pero que antes hemos ido a ¿Cuál es ¿La resolución judicial que obligaba a eso? Sí. Bueno, no, no. Una cosa es que hay una sentencia de un caso particular y otra cosa es que hay una resolución judicial que le diga al gobierno... ¿Qué tiene que hacer eso con carácter general? En la ley 50 de 1998 queda reflejado y en la ley orgánica de 1998 también queda reflejado. Ahora vamos a dar el futuro. Pero sí, es que por eso es que a ver si termina y la vamos por favor. Bueno, respecto a la misión, sí, por supuesto, seguro que estamos encantados de en ha recogerla. Y bueno, como ha he dicho Pilar, las al fin y al cabo son posicionamientos políticos y que tampoco podemos simplemente, por lo los partidos en muchas gracias a posicionarnos con que... Realmente la, la trascendencia que tenga es muy limitada, sobre todo si, si está en minoría o si estos pues, posicionamientos no, no, no, no son realizables, pero evidentemente hay que hacerlo. Y respecto a las cofradías, pues, como en tantas otras cosas, claro que estamos de acuerdo. No solamente el dinero, sino la ocupación permanente del espacio público, que supone que hay meses, que todos los días hay profesiones programadas Y eso tiene un coste también, no solamente el dinero que se da, sino el dinero que tenemos que dedicar a la limpieza, a la gestión, a la preocupación, al alcalde haciendo no el fondo. O sea, todo eso... Todo eso también tiene un costo. aparte del de INEVS, eh, respecto al valor de contexto que he hecho sobre cómo se consiguió la información del, del, del catástrofe. Este es un artículo del periódico ideal del año 2016, ¿de acuerdo? Eh, en el que se hablaba de los mil recibos de IBI que no se cobraban en el Ayuntamiento de Granada. La información desglosada que se ofrece en esta página se ha elaborado tras un arduo trabajo de campo realizado por los miembros de la Asociación Granadaica con ayuda del Grupo Municipal de Vamos Granada. Los primeros habían solicitado el orientamiento y el listado de bienes de la iglesia, exentos de pagar y lino Y los segundos, el total de exenciones de la capital. Ambos recibieron un documento con las referencias catastrales y los importos que hubieran tenido que pagar, pero sin más pistas. Y aquí quiero hacer un inciso. Me gustaría que viesen ustedes, que viesen vosotros y vosotras, de qué manera una Smart City, que dicen que es, manda la información sobre estos datos. Un papel, un papel con números, en el cual va a hacer un trabajo de campo, que es el que ha comentado Manolo, para intentar asociar esas referencias catastrales a ver qué había allí. No olvidarlo de bases de datos, de un Excel, del Big Data, cualquier tipo de información que emplea el ayuntamiento, ese tipo de nada, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tras mesas de trabajo, la asociación, que ha elaborado un listado en el que se desvela de identidad de 918 referencias catastrales, a las cuales no se le envía el recibo de IBI. Está la catedral de Granada, pero hay muchas más. Entre, entre esas, por todas aquellas, de la Iglesia Católica, algunas que son de culto y que efectivamente están, entre comillas, amparadas por la excepción de límite, pero luego no había otras que ya hemos comentado aquí muchas que no, que no, que los abarcamientos, en fin, con ánimo de lucro. Y claro, esto, realmente esto, sin derogar los acuerdos con la Santa Sede, se puede modificar. Esto se puede modificar. Hace falta voluntad política. Entonces, eh... Claro, hay que trasladar este dato a la gente para que se den cuenta de que hay posibilidad de cambiar las cosas si hay voluntad política y si hay gente de ayuntamiento que proponga hacer esto con claridad y rotulidad. Bueno, hay algunos datos que no es aparte del IBI, ¿no? Porque, por ejemplo, la última sentencia del Tribunal Supremo sobre el tema de gastos hipotecarios también quedan exonerados partidos políticos, sindicatos e iglesias. Aparte de eso. Luego, después de que le arreglamos... Los teados, las habitaciones y toda la curia, por ejemplo, la mezquita catedral, obtiene anualmente, el año pasado en concreto, 8 millones y medio de euros líquidos. Y los arreglos se lo hace el Ayuntamiento Córdoba y la Junta de Andalucía. Luego, los dos do, do grandes valles elegidos por los benedictinos, Valle de los Caídos, Abadía de Montserrat, se llevan una pasta de lujo, que además le cotizamos, tienen sus pantadoteles para el descanso de las almas mm, terrenas, y que cobran una pasta de 3.000 euros por 7 días. O sea, y además no quieren dar porque eso es seglar y que no dan cuenta a nadie y no pasa nada. O sea, por tanto, eso, y, y aparatosamente de lo que dan los ayuntamientos a las cofradías o a, la, a, la, a los restos, me pongo que ha llegado ahora a 2.000 habitantes, anualmente, si ponemos porcentualmente, son 1.500 fríos que le da la Armada. Más, los gastos excepcionales, que si hay, habría trucos que se lo arregla el ayuntamiento. Es decir, podemos hablar en torno a 2.000 euros, es decir, eh, a euro por habitante todos los años. Con respecto a Granada, son 10 veces más. Eh, pero es más, no tiene... Cuando estaba Sebastián Maldonado, que era un cura de Empurra, o canónico y que llevaba a la Secretaría Económica, en la casa parroquial de Dila, la inscribió ¿ves? por la cara, en el registro. Sin embargo, el cementerio que le llamamos a la entrada de la iglesia, donde han puesto nuestra breva blanca, la del 300 aniversario, es suelo público y lo tienen cerca desde muchos años, bueno, que está ahí, pero nacen en suelo público y se le da permiso como si fuera una entidad privada para hacer esa obra que dicen que lo han pagado los hermanos o las hermanas. Pero en ese sentido, por tanto, eh, ajustamos la cuenta por pueblo, y por uno de los menos, es, gran, es que es porcentualmente como 7.000 veces más que nada Y luego los beneficios.